muy buenas a todos mi nombre es el tanque juega mi nombre es regal de Hansel Torre y en el día de hoy voy a hacer un video jugando con Strike espero que este video tenga demasiados likes y espero llegar a los 10 suscriptores porque voy a hacer otro video más ese será un vlog bien blog bueno así que no se despeguen Véanse hasta el final del vídeo. Comenzamos